Hola, soy Nelson Andrade, docente del Programa de Fisioterapia de la sede de Cali. ¿Cómo ha sido su experiencia en el uso de las aulas en Maricara Mutual? Esta experiencia ha sido de gran importancia para mí, ya que he desarrollado una serie de habilidades y capacidades que me permiten ampliar horizontes en cuanto a lo mencionado. Así también, mis estudiantes, les ha ayudado a sentir el sentido de la responsabilidad sobre todo en el de ser autodidactas. ¿Qué es lo que más resalta en el uso de la marca virtual? Su flexibilidad, versatilidad y diversidad. Se puede gestionar fácilmente el contenido, compartir información y el uso de recursos pedagógicos que mejoran las competencias y habilidades de los estudiantes. ¿Cuál estrategia aplica para promover los procesos de aprendizaje? de sus estudiantes en el entorno virtual. Para promover los procesos de aprendizaje, los estudiantes utilizan estrategias de gamificación, el uso de videos explicativos y de trabajo colaborativo, creando grupos de trabajo con ayuda de POROS, ayuda a mejorar su participación.